Este año ya se cumplen 41 años, así que nos vamos poniendo viejos y, y bueno, recordando este día siempre. ¿Cuánto, cuánto, bueno, ¿cuántos años tenés vos y cuántos años más o menos tienen tus compañeros en, en, en general? Eh, yo estoy eh, tengo 61, este año cumplo los 62 en agosto en ese momento tenía 20 años y la mayoría de mis compañeros están entre los 58 y los algunos hasta 65, 66 o más, porque era gente más grande, o sea, en ese momento yo tenía 20 años, pero habían por decirte oficiales o oficiales con 30 o más. Bien ustedes tienen bueno ahora se van a hacer un, se van a hacer algunas actividades ¿no? supongo que también estás eh, enterado de qué actividades se van a hacer justamente para el 2 de abril sí sí eh, son actividades que normalmente se realizan eh, en la plaza en el, en el monumento a los veteranos eh, el día domingo a las nueve y media de la mañana hace el acto del gobierno y después se hace un pequeño desfile, un pasaje delante de la gente ahí en, en ese lugar. El sábado a la noche se hace la vigilia, a las 12 se canta el himno, a las 12 de la noche, se canta el himno nacional, la marcha de Malvinas y bueno, un par de actos más, se hace la vigilia hasta, hasta el 2 de abril. Es una canción muy linda, hermosa y. Y bueno, creo que a nosotros en sí, al combatiente, al veterano, nos pone muy contento que nos recuerden en una canción o en lo que sea, eh, que nos tengan presente. Es algo que, que por lo que nosotros siempre luchamos, tanto, tanto en una canción de, de deportiva como este caso. Eh, yo en esa época estaba embarcado en el destructor Piedra Buena, era Cabo segundo de la Armada, eh, pertenecía a la parte de máquinas y nosotros tuvimos, éramos buque, éramos, eh, buque escolta del crucero Belgrano juntamente con el destructor Pi y, y fueron cuando nos atacaron, bueno, creo que fueron las peores vivencias